De Dios, camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios, nueva alianza en la nueva alianza. Jueves de la tercera semana de Cuaresma, el Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículo del 14 al 23. En aquel tiempo Jesús expulsó un demonio que era mudo. Apenas salió el demonio, habló el mudo y la multitud quedó maravillada. Pero algunos decían, este expulsa a los demonios con el poder de Belzebú, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo, todo reino dividido por luchas internas va a la ruina.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 Pero ha llegado alguien que es más fuerte que él.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 Usano. Lo que pasa es que sus adversarios no quieren reconocer lo evidente que ya ha llegado el reino prometido, que ya ha llegado el que es más fuerte que el maligno, y está entablando con él una lucha victoriosa. Es que si reconocen esto, tendrán que aceptar a Jesús como el Mesías y hacer caso del testimonio que está dando. Más aún, los que no le aceptan, se inmunizan contra lo que diga Jesús, no hay sinceridad, no quieren ver la luz. Jesús les acusará en otras ocasiones de pecar contra el Espíritu Santo, o sea, de pecar contra la luz y no queriéndola ver a pesar de que sean evidentes. La fidelidad a Jesús se convierte para su discípulo en fidelidad al reino de paz, justicia y bondad. La manifestación definitiva de la victoria del reino y de Jesús es de el hecho de que el demonio no tiene ya poder sobre el mundo y la humanidad. Sin embargo, esto no ocurrirá totalmente, sino hasta el final de los tiempos. Cuando dice San Pablo, todo incluyendo la muerte será puesto bajo los pies de Jesús. Mientras tanto nos acogemos al poder salvífico de Jesús que obra en la medida que estamos con Él. El viernes santo, durante la adoración de la cruz, cantaremos una lamentación que Dios pone en labios del profeta, Pueblo mío, ¿qué te he hecho? Dios se ha quejado hoy de que su pueblo no le escucha. Se podría quejar también de nosotros, bautizados y creyentes, de que somos sordos, de que no escuchamos lo que nos está queriendo decir esta cuaresma, de que no prestamos suficiente atención a su palabra. La Virgen María, maestra, como en otras tantas cosas de nuestra vida cristiana, nos ha dado la consigna que fue el programa de su vida, cuando dijo, hágase a mí según tu palabra, que el Señor los bendiga. Oh, mira